muy buenas a todos hoy les voy a mostrar cuál es el tiempo que dura tu lámpara inteligente por hora en la aplicación de alesa en el video anterior mostré cómo se veía esa función pero ahora vamos a ver cómo ver eso por hora por meses y por semanas entonces vamos para allá buscamos nuestra aplicación de alesa amazon alesa esto es una novedad muy interesante porque nos da un estimado de la cantidad, la cantidad de hora que tenemos nuestro dispositivo encendido entonces de derecha a izquierda vamos a darle en la parte de abajo donde dice device luego que estamos en esta parte le vamos a dar donde dice energy dashboard luego que le damos a esta parte que hacemos clic ahí Luego que le damos ahí vamos a ver las siguientes funciones. Entonces podemos ver que dice Gear Star. Entonces Gear Star, si le damos a Gear Star, voy a hacerle un resumen un poquito. Eso es para él buscar los dispositivos que son Smart. Entonces encontró la lámpara. Entonces... Buscamos nuestro dispositivo es inteligente y hacemos una evaluación de qué consume. Entonces vamos a ver por horas. Dice times. Entonces hemos lunes, martes y podemos ver el tiempo que hemos consumido o el tiempo que ha durado la lámpara encendida esos días. Y podemos seguir actualizando. Dice en diciembre, en diciembre, el lunes. Vamos a ver, le damos un clic arriba: 6.2 horas. Eso es durante el día completo. Para que tengan una idea, no es que eso es un solo momento. Cuando no, durante el día completo, eso es el tiempo que dura esa lámpara encendida. Entonces, vamos a ver aquí el jueves: 2.2 horas entonces vamos a ver por semana, podemos escanearlo como queramos, por semana, entonces por semana podemos ver, vamos a ver el más alto que es 2.2 horas, vamos a ver por mes, entonces por mes vamos a ver esta semana fue 3.3 horas, 3.2 horas entre mucho menos una hora, entonces así podemos eh, analizar la cantidad de tiempo que duran nuestros dispositivos Smart, Encendido a través de la aplicación de ALESA. En el otro video anterior que, que hablaba, simplemente mostraba cómo entrar y ver algunas novedades, pero ahora en este video mostré un poquito más allá eh, las cosas que se pueden hacer en esta misma aplicación de ALESA con estos dispositivos Smart. Es cuanto cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.